con ustedes en mi canal creaciones betina, hoy les voy a enseñar a hacer este empaque en forma de bolsito ideal para que lo obsequies a tu mejor amiga, a tu tía, a tu mamá, a tu novia, a tu hija o hermana, de nuevo quiero recomendarles este hermoso canal, regala siempre amor, es un canal donde encontrarás hermosos detalles para toda ocasión, ahora vamos con la lista de materiales y el paso a paso. recorta un rectángulo de cartón de 17 centímetros por 24.5 centímetros y vas a medir a los lados 5 centímetros de ancho 7 centímetros y de largo 14 centímetros vas a repasar todas las líneas con la tijera como siempre hemos hecho vamos a cortar los extremos doblamos y armamos la cajita nos quedaría así vas a dividirlo en la mitad y en los dos lados vas a medir 3.5 centímetros y trazar las líneas ahora vamos a medir acá al lado y lado 5 centímetros y trazar las líneas esta sería la mitad donde iría la cajita ahora acá en la parte superior vas a medir 3.5 centímetros al lado y lado y acá en esta parte en esta última línea que trazamos vamos a trazar así hacemos lo mismo acá en esta parte 3.5, trazamos hasta acá, hasta esta línea igual esta, estas partes nos sobran, nos quedaría así acá lo que hice fue pegar unas hojas de color y copié unos mensajes ahora vamos a aplicar acá en esta parte silicona líquida para pegar la cajita, cada la cajita la forré con el mismo papel y le pegué en, estos, en esta parte superior esta cinta adhesiva Pueden pegarle cinta a papel, nos quedaría así y pegamos acá ahora vas a coger papeles de colores de 6 por 6 centímetros que sería para dibujar una flor, acá ya la tengo dibujada, la vas a recortar y en los extremos o en los bordes vas a pintar con marcador morado y a delinear con este marcador fucsia también vas a aplicarle pegante en barra y diamantina y vamos a pegarle esta bolita en el medio vamos a hacerle punticos para decorar y con otro marcador vamos a copiar acá la palabra fe vamos a formar la palabra feliz día y la delineamos vamos a pintar un palillo con marcador aplicamos silicona en la parte de atrás y le pegamos los palitos nos quedaría así ahora vamos a cortar una florecita pequeñita la vas a pegar en papel amarillo que ya la tengo pegada y la vas a recortar así vamos a aplicarle silicona líquida en el centro para pegarle una pepita o una bolita acá vamos a cortar varias vas a cortar un rectángulo de papel de 19 x 28 centímetros lo vas a tomar de la mitad del centro y vas a jalar así vas a hacer o a jalar varias veces para que te queden bien los quiebres de este necesitamos dos, dos abanicos. Vas a cortar un cuadro de cartón Craft de 7.5 por 7.5 y vas a dibujar un círculo, nos quedaría así. Alrededor del círculo vamos a medir un centímetro. Luego vamos a cortar. Vas a doblar y hacer un piquete acá y vas a cortar. Nos quedaría así. Acá vamos a aplicar en la parte superior silicona líquida y en la parte inferior hacemos lo mismo aplicamos silicona líquida vamos a tomar un cordón que sería para forrar este círculo para que nos quede fácil forrarlo vamos a cortarlo en varias partes en caso de que no consigas el cordón o no quieras forrarlo de cordón puedes cortar tritas de coma eva y forrarlo y empezamos a, a forrar así vamos dando vueltas Vas corriendo el cordón hasta borrarlo todo. De este necesitamos dos vas a utilizar una hoja de 21 x 28 centímetros de largo vas a pegarle una foto ya sea de una amiga de una tía de una hermana a quien le vayas a regalar el obsequio y vas a decorarla, vas a tomar un marcador y vas a hacer esta forma con marcadores de diferentes colores vas a copiar un mensaje Sí, aquí en los extremos aplique diamantina vamos a doblar así en tres partes ahora acá ya vamos a empezar a pegar todas las decoraciones que hicimos así vamos a pegar las florecitas acá en esta parte en los lados vamos a pegar los abanicos ahora vas a tomar papel seda y lo vas a estirar así y vas a cortar para sacar picadillo de papel seda acá dentro vas a colocar los chocolates o el obsequio que le vayas a regalar vamos a coger así y acá en esta parte vamos a pegar cierre velcro es un cierre adhesivo pegamos silicona líquida caliente pegamos el cierre y le aplicamos acá silicona caliente para luego pegar así ahora vamos a pegar los dos círculos pegamos este y pegamos el otro acá acá lo que dice fue pegar las florecitas en este lado, pegué tres pegué cinta de y otras tres florecitas acá ahora vas a cortar una tira de papel de 7 centímetros por 13.5 de largo y la vas a doblar así en los extremos aplica silicona líquida y pegas acá con un marcador vas a marcar de para y vas a delinearlo para que se vea más o para que quede más decoradito. Y acá vamos a hacer puntitos o rayitas. Sería para colocar la tarjeta. Nos quedaría así.